Vamos a hacer un ejercicio. Adivina cuántos dulces hay en el recipiente. ¿Crees que adivinaste? ¿Cómo podrías hacerlo sin contarlos? Lo que acabas de hacer se llama estimar, que es predecir tentativamente cuánto cuesta y cuánto durará tu proyecto. Estimamos cuánto llevaría producir o consumir un número de unidades y si ya tenemos el tiempo, ¿qué podríamos hacer con él? El proceso de estimación debe de considerar primero el tamaño, esto es, considerar cuántas unidades se deben de producir para después considerar de qué tamaño será el recipiente que los va a contener. Por otra parte, si ya conocemos el tamaño del recipiente, entonces el proceso selecciona aquellas cosas que pueden caber en él. El tamaño debe de establecerse en unidades medibles, que son cosas que podemos contar una a una, pero en elementos intangibles como el software, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos utilizar características propias del software como las líneas del código, las funciones o los componentes y evitar medir el tamaño en algo relacionado con tiempo. El tamaño mide la complejidad para resolver un problema, así que siempre considera que hay más de una forma de poder resolverlo. Recordemos que lo primero debe de ser definir el problema que se quiere resolver, de ahí surge la complejidad. Después de entender el problema, podemos proponer alternativas para solucionarlo, cada una de ellas resolviendo el mismo problema de una manera distinta, cada una con diferente duración y costo. Una vez establecida la complejidad, podemos estimar el esfuerzo necesario para llevar a cabo la solución, esto medido en horas hombre. Una vez que tenemos la cantidad de horas podemos establecer y calcular cuántos serán los recursos necesarios para poder terminar el proyecto y también cuál será el costo del mismo. Podemos utilizar una aproximación de un costo por hora, costo por el calendario o costo por la cantidad de recursos que serán necesarios. Así que vamos a intentarlo una vez más. ¿Cuántos dulces hay en el recipiente y cuánto tiempo tardarías en comerlos? Quizás si vuelves a intentarlo, te equivoques por mucha cantidad. Esta habilidad de la estimación se desarrolla, y hay que trabajarla. Pero no te preocupes, no es un proceso de prueba y error. Existen métodos que puedes emplear, los cuales ya tienen definidos varios pasos para que la estimación pueda ser más acertada cada vez que lo repites. Encontrarás nombres como Poker Planning, Cálculo por puntos de función, Estimación de líneas de código, componentes estándares o aproximación por proxys. En la descripción encontrarás links a la explicación de algunos de ellos. Si quieres aprender a usar estas herramientas para implementarlas en tu proyecto, escríbeme en la sección de comentarios donde con gusto te resolveré tus dudas. También puedes contactarme en mi sitio web en edgarfernandez.com para agendar una cita en la que podremos tener una sesión de asesoría uno a uno. Te invito a que te suscribas al canal para que recibas la notificación de cuando llegue la siguiente entrega, en la cual les hablaré de cómo establecer los costos para un proyecto. Nos vemos en la siguiente.